No, no estoy bien, repro... pues entonces eh, comienza tu... la segunda guerra mundial, eh, Daniel, eh, ya reprobaste... reprobaste arte, pues, la Sí, la tercera, la tercera, perdón, la tercera, la... ya sé que me equivoqué, la tercera, dije, la tercera. <risa> Sería la tercera, que sí, que sí, me equivoqué, me equivoqué. <risa> QQ <laughs> When I see nine version, it's nine star version. No. But I'm not good in in general. Hey Alex, hey, you can say Tula. Tula? <laughs> What is Tula? <laughs> <laughs> <risa> no, no. ¿Por qué? ¿Qué decir lol? No. <risa>